Dejo mil veces abierta de par en par mi ventana. Mi alma está colgada de ti y eres mi preferida. ¿Y cómo vivir sin ti? viendo al rugir de los días.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 pases por delante de mí y no me digas nada, pienso mil veces en ti y a la semana.